Tiene la palabra, señor. Gracias, señoría. Miren, esta moción propone una prueba piloto que es de gran importancia, pues trata de salvar el Delta del Ebro, trata de parar el retroceso de la línea costera y el hundimiento de la placa del Delta, trata de frenar la amenaza que supone el crecimiento del mar, consecuencia del cambio climático, así como la retención de sedimentos. Los sedimentos no están llegando a la desembocadura porque quedan atrapados por los pantanos a lo largo del río, consecuencia de la construcción de esos pantanos. Esta es una propuesta que creo que hay que tomarse muy en serio, pues el resultado de no hacer nada son previsiones dramáticas. Es el avance del agua marina y la pérdida de buena parte del delta, de zonas cercanas de gran valor medioambiental y de algunos espacios urbanos costeros, así como la salinización que dificultaría los cultivos, entre ellos el del arroz. A la vez, la retención de sedimentos en los pantanos también genera múltiples problemáticas en los mismos pantanos y en las zonas cercanas. Y quiero denunciar aquí que el Plan Hidrológico Nacional no da respuesta alguna al problema de los sedimentos en el delta y, además, recoge un caudal mínimo que es insuficiente para garantizar su supervivencia. Hay que retomar, actualizar e impulsar el Plan de Protección del Delta del Ebro, contando con la comunidad científica y con la ciudadanía. El delta y su espacio de influencia es uno de los espacios naturales más singulares y valiosos de todo el arco mediterráneo, es un patrimonio medioambiental de mucho valor y la pérdida de aportes de sedimentos es una de sus más graves amenazas, por lo que la propuesta no solo es oportuna, sino que es necesaria y bienvenida. Esta propuesta, como decía el, el compañero, tiene el consenso político en el territorio, tiene el consenso científico y también ciudadano. Creo que es una propuesta incontestable que espero que pueda prosperar en esta, en esta comisión. Creemos que es necesario ejecutar el proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Ribarroja de Ebra, que acumula demasiados sedimentos a la desembocadura del Delta del Ebro, que está faltada de ellos. Y es necesario también tener un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro. Y aquí les proponemos una enmienda que esperamos que nos acepte el senador Aubá. La enmienda pide someter este plan sobre los sedimentos a evaluación ambiental. Hay que calibrar y evaluar el impacto sobre el entorno, obviamente. Y también quiero alertar de la necesidad de analizar la composición de los sedimentos y recordar que existen focos de contaminación latentes a lo largo del río. Este es un el elemento relevante para la extracción de sedimentos. La propuesta que hoy llega al Senado recoge dos de los diez puntos de la campaña por los sedimentos, que plantea una serie de medidas para movilizar los sedimentos de los pantanos de Maquinenza y Ribarroya y salvar el Ebro. Si tienen eh, interés a trabajar también los ocho restantes, por nuestra parte estamos dispuestas a trabajarlo conjuntamente desde este mismo momento. Solo pido que, bueno, sensibilidad con este tema, todo nuestro apoyo y ojalá los demás grupos parlamentarios lo vean de la misma forma. Gracias. Gracias, señoría, para la defensa de la